Un año más, desde Coín por el Clima, nos sumamos a la acción global por el clima organizada por Friday for Food. Eh, queremos invitar y animar a todos los vecinos y vecinas de Coín, y en especial a los más jóvenes, a que se sumen a la movilización que tendrá lugar el viernes 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza de la Marina de Málaga. La manifestación de este año se hará bajo el lema Democratización de la, de la Energía por un Territorio Autosuficiente lo que en el contexto actual de crisis energética y emergencia climática es especialmente relevante. Solo mediante una transición energética justa y decidida, que no deje a nadie atrás y que transforme nuestro sistema económico y social, dejando atrás la especulación de los oligopolios y la dependencia de los combustibles fósiles, seremos capaces de hacer frente a la terrible situación en la que nos encontramos y al grave peligro en el que estamos poniendo la capacidad de nuestro planeta para sustentar la vida. Por todo esto, queremos incidir una vez más en la importancia de que todos y todas nos movilicemos y exijamos la acción inmediata y contundente a nuestros gobernantes. Desde Coim por el Clima nos estamos organizando para ir a la manifestación de este viernes, así que si alguien quiere participar con nosotros se puede poner en contacto para poder desplazarse con nosotros y nuestro correo es com y a través de nuestras redes sociales también se pueden poner en contacto. Y nos vemos el próximo viernes, 23 de septiembre, en la Plaza de la Marina de Málaga, luchando por dar voz y visibilidad a los problemas que algunos, frente a las evidencias científicas, siguen tratando de negar.